Siempre que hay medidas de, eh, recaudatorias a sectores que son los que mayores ganancias o tienen mayores rentas tienen en nuestro país, son bienvenidas y siempre, digamos, las lógicas tributarias que tienen también como objetivo la redistribución de esos, uh -huh. de esos ingresos. ¿no? Tenemos el recuerdo, digamos, nosotros desde el ANSES, muchos, pero uno, el impuesto a las grandes fortunas, que el 20% eh, iba destinado a el Progresar, a la ampliación del Progresar, gracias a eso los jóvenes de 16, 17 años ahora también pueden acceder al Progresar. Uh -huh. Bueno, permanentemente se están evaluando medidas, una recaudación que supera las expectativas, así que bueno, es parte del análisis, no hay definiciones, sí se viene hablando, no tengamos en cuenta que se han tomado un montón de medidas fuera de los de los, de los IFE en su momento, no pero algunas medidas... Un complemento para la Asignación Universal por Hijo en el inicio del gobierno, que después se ha ido ampliando, que es la tarjeta alimentar. Esto tiene como objetivo los niños y las niñas. Recordemos también que creo que en la última entrevista que estuve presente acá en el canal, eh, también hablamos del refuerzo para trabajadores y trabajadoras, llevando las asignaciones familiares a mil pesos por cada hijo o hija. En los meses de septiembre, octubre y noviembre estamos hablando de trabajadores y trabajadoras registrados. También... Que, claro. que también con sus hijos o hijas, ¿no? Hay un sector que el IFE de alguna manera lo alcanzó y no hay ninguna política actualmente que lo alcance, que son para los eh, trabajadores y trabajadoras informales que no uh -huh. tienen hijos, digamos, uh -huh. ¿no? Las asignaciones, tanto universales como familiares, uh -huh. tiene carácter alimentario y el objetivo final, por supuesto, que son los niños y las niñas, ¿no? Claro. Esa es la tarea. Bueno, hay trabajadores y trabajadoras incluso eh, informales que no tienen hijos o hijas Desempleados y desempleadas que no están alcanzados por el Yo Estado. le preguntaba esto porque usted estuvo con Roberta hace muy poquito aquí en Mendoza, ¿no? Hace una semana, justamente. Estuvieron ahí por Maipú, este, haciendo algunas inauguraciones, digo, capaz que se le, se filtró algo. En no, algún no, momento le dijo, Carlos, presta atención que se viene esto. No, estuvimos todo el día eh, y todavía no, digo, no estaba la información sobre la esta, este Esta recaudación. Esta recaudación claro. claro, Exactamente, así que. Eh, no si me está parte parte del no ocultando nada. No, no, no de nunca, nunca, algo a la pasada, la nunca, nunca, nunca. Lo el que plan. sí está bueno es, eh, si, si efectivamente es para aquellos que no tienen ninguna asistencia por parte del <coughs> gobierno, el, con, lo, con el trabajo que se hizo durante la pandemia, la ANSES tiene el registro de quiénes son esas personas que hoy no están recibiendo ningún tipo de beneficio uh -huh. y a las que les llegaría, lo vamos a poner en condicional, esta ayuda del gobierno, ¿no? Sí, eh, la verdad es que... Dentro de, digo, de todo lo malo que dejó la, la pandemia y la cuarentena, eh, de alguna manera sí ha permitido optimizar las bases de datos del Estado en general. Uh -huh. eh, y una de esas, sin duda, y la más importante, es la del ANSES. Así que esto nos ha permitido. Nosotros también lo pedimos permanentemente. no voy a, voy a hacer un trámite, yo me he divorciado, ¿es necesario que presente el acta de función? Bueno, siempre es necesario mantener los datos actualizados, porque después cuando se implementa algún programa, tiene sí. ciertas características, digamos, no también... Con los refuerzos sucedió, eh, en algunos casos, eh, voy a dar un ejemplo, digamos, porque era un, era un ejemplo bastante re repetido. Quienes tenían hasta, eh, dos vehículos o más, no estaban alcanzadas por esa medida. Bueno, había muchas personas que tenían dos vehículos que los tenían desechados, sí, digamos, y nunca sí. los habían dado de baja. Pero siguen siendo dos vehículos, uh -huh. digamos, para el Estado para la base de datos, dos vehículos eh, eh, en con esa titularidad, digamos, ¿no? Entonces siempre es importante mantener actualizada la base de datos, hoy en día está mucho mejor que hace un par de años, así que eh, cualquier política, digamos, eh, que se tenga que implementar se, se hace un tanto más Creo simple. Creo que en eso, Carlos, van a tener que poner el foco, esto ya es a nivel nacional, ¿no? en esa base de datos, porque nos llegaron muchos mensajes de personas que evidentemente no... no, o alguno que tienen una obra social, por ejemplo, o OSEP, y, y por eso se quedó afuera... Hay algo ahí en el sistema que seguramente van a tener que. Bueno, es, eso es cuando se define, cuando se implementa cada programa, hay un decreto, que el decreto establece cuáles son los, las los límites, digamos. Pero ¿no? ustedes meten bocado ahí de vez en cuando o no. Porque no. ustedes son los que palpan la realidad, digamos. Sí, no, pero bueno, el, el decreto tiene un como todo, ¿no? Eh, digamos, incluso sucede con las leyes, ¿no? Pero está Están viendo. las leyes, está la reglamentación Robert, y la Robert. normativa. Usted se reunió con Robert y le dice che, mirá. Fíjate que nos pasó esto. No, no, en cuenta por supuesto, esto. por supuesto que también, digo, de, de dentro de las definiciones de la política pública, la directora ejecutiva del ANSES, como parte de esas políticas y de la implementación, es parte, digamos, y es parte de la discusión de cada una uh -huh. de, esas, de esas definiciones. Y por supuesto que el ANSES después tiene una reglamentación, claro. pero dentro de un barco normativo sí. que ya viene establecido. Así Lo que, que pasa es, es que... parte del análisis y al mismo tiempo también Tano es, bueno como cada inversión que, que realiza el Estado también tiene que tener un límite. Una solvencia, si, ¿no? O sea, que y se si pueda llevar adelante. Y si, y si, claro, exactamente. Y si existe un programa realmente que busca alcanzar a ciertos sectores, bueno, que no, que no haya... Eh, a ver, sin digo, sin, sin caer en estigmas, eh, ni mucho menos, pero existen un montón de políticas públicas que muchas veces simplemente y llegó a, llega sectores que dicen, yo sé que tiene mucha plata tal persona, ¿por qué accede a tal programa? Bueno, de alguna manera el Estado tiene que limitar, uh -huh. digamos, esa, esa inversión y que, y que llegue... Al que lo necesita. Al que lo necesita, con, con, digamos, buscando que, que el margen de error sea nulo, digamos, sí, sí. ese es el objetivo final siempre. No, Vamos. que iba a decir que incluso pasó en su momento con el primer IFE que llegó a personas que claramente no lo necesitaban, y todos teníamos un conocido o alguien que había cobrado el IFE y a lo mejor estaba viviendo con sus padres, no estaba en una situación económica muy apremiante y después gente que se quedó afuera porque, como decía el Tano, este, tenía, no sé, una obra social o, o le pagaban en algún lado una prepaga, pero estaba en una condición económica tremenda. Yo creo que después se fueron ajustando un poquito, eh, pero bueno, todavía sigue seguramente habiendo algún tipo de... De, ...de limitaciones para gente que realmente lo necesita y que se, se termina quedando afuera. Sí, sí. También tener en cuenta eh, que digamos la implementación de estos programas no, no se hace como sucedía en otra época ...que muchas veces hubo un trabajador o una trabajadora social para determinar uh -huh. si uh -huh. correspondía en el hogar o no. Para implementar un programa que llega a 17 millones de es argentinos y argentinos, por ejemplo, es imposible digamos es abordarlo imposible. con esa lógica. Entonces la única solución es la inteligencia del Estado... Uh -huh con respecto a la información que tiene, ¿no? Claro. Y el cruce ya de base de datos, ¿no? Con la FIP, con la Superintendencia de Seguro de la Nación, para ver quién tiene o no tiene una prepaga, por ejemplo. Eh, con la FIP para ver los ingresos, los registros de los automotores. Bueno, eh, de alguna manera sí o sí... Eh, se requiere esa inteligencia y esa articulación, ese cruce de base de datos para poder implementar programas que tienen un alcance tan tan claro, grande. ¿no? Carlos, estuvo Raberta aquí justamente porque inauguraron un par de oficinas nuevas, lo cual me parece muy importante también arrimar un poco a la ciudadanía, que no le quede tan centralizado todo porque eso descomprime muchas veces la situación. Sí, por supuesto. Eh, bueno, en la semana pasada tuvimos la presencia de la directora ejecutiva, Fernanda Raberta, inauguramos una oficina en Maipú, eh, y el día miércoles, ya sin la presencia de la directora uh -huh. ejecutiva, también inauguramos una oficina en, en San Carlos. Así que la oficina de Maipú eh, está en el desarrollo urbanístico del Procrear de Maipú, en la calle Juncal Cerro Juncal al 1100. Una ubicación muy importante también, y aprovechamos para transmitirlo porque también hay vecinos y vecinas, está en el límite, está en Maipú, pero está en el límite con Luján y con Godoy Cruz. Cruz Así que hay sectores muy, eh, muy populares de ambos uh -huh. departamentos, eh, digo, de los otros dos, de Luján y de Godoy Cruz eh, que tienen mucha mayor cercanía a esa oficina, claro. que tal vez incluso sectores de Godoy Cruz que tienen mayor cercanía a esa oficina que a la UDA y Gode Cruz que está sí, sí, sí. en la calle San Martín Sur. Eh, así que, bueno, una nueva oficina, como bien decías vos, que permite cumplir uno de los objetivos que tenemos desde, desde el ANSES, que es la territorialidad, como bien decías vos, más allá de que trabajamos permanentemente con operativos territoriales, con la unidad de atención móvil, uh -huh. pero la apertura de esta oficina es muy importante mucho más podríamos decir aún la, la claro. que inauguramos el día miércoles en la terminal de Eugenio Augusto en San Carlos porque en, en San Carlos no había ninguna oficina claro, de, claro. de ANSES. Carlos y me parece otro detalle importante cuando la política se pone de acuerdo surgen cosas importantes la situación de los viñateros cambió producto de un acuerdo obviamente para llevar adelante o para para hacer este lobby como se dice habitualmente en pos de una ley que tiene beneficios para un sector que a nosotros nos toca totalmente de cerca, que es el de los viñateros. ¿En qué situación está? ¿Qué pudieron avanzar con todo esto? Bueno, hicimos también en esa visita, junto a la directora ejecutiva y a la senadora nacional, Naval Fernández Agasti, que es una de las autoras del uh -huh. proyecto de, de ley, pudimos ya hacer entrega de resoluciones a jubilados y jubiladas viñateras. Eh, una situación, por supuesto, muy, muy, muy emocionante. Eh, yo vuelvo a repetir lo que comenté en algún momento, cuando iniciamos las primeras jubilaciones, algunos viñateros decían, nos costaba llegar a ver a nuestros compañeros y compañeras jubiladas porque el desgaste que les produce uh, la actividad, digamos, no... Eh, estos regímenes especiales, que tienen unas leyes especiales, justamente adelantan la edad jubilatoria porque han tenido un desgaste mucho más, más, más importante que otras actividades que estamos está dentro horrible. del régimen general. Así que la verdad que una ¿Podemos reflejar cuál es el, para, no sé, algún viñatero que nos está mirando bueno, ahora, en qué quedó todo eso? Bueno, muy bien, y, y agrego algo tan a esto que decís vos, porque lo hablábamos con las autoridades de los sindicatos, eh, creemos que todavía hay un montón de personas que tienen la edad jubilatoria y no se han enterado. ...de que está implementado claro. este esta régimen... ...así que aprovechamos para difundirlo... ...y yo agradezco... Eh, ...57 años de edad para varones y mujeres... ...y 25 años de, de aporte... Eh, ...es un régimen muy similar al agrario... ...que ya tenía muchos años en Argentina... Pero, ...pero que por algunas cuestiones... ...habían quedado afuera viñateros y contratistas de viña... ...así que se han uh -huh. incorporado... ...ya llevamos... ...bueno, alrededor de un año de, la, de que se aprobó la ley... ...la reglamentación fue en el, en, en el mes de febrero de este año... Eh, así que llevamos algunos meses de la implementación, ya son más de 1.200 los argentinos Qué y argentinas verdad. que se han, han podido iniciar las jubilaciones, de los 1.200 son 850 de Mendoza. Qué bueno. Y este, bueno en esto habla, que decías ¿no? vos de la importancia para sí? nuestra provincia. Totalmente. Eh, en nuestra región eh, tenemos al 90% y en la provincia de Mendoza tenemos al 70% de, lo, de los viñateros y viñateras que van a ser alcanzados por esta ley. Así que bueno, ya muy contentos de poder... Eh, ya tener jubilados claro. viñateros, digamos. Carlos, eh, nunca se lo planteamos en la previa, pero sabemos que usted accede gentilmente a los mensajes de la gente. ¿eh? Sí, Porque esto por nunca supuesto. está planteado antes. Nunca uh -huh. le decimos, vamos a poner mensajes a la gente. Pero como nos llegan los mensajes, queremos poner en pantalla algunos de los mensajes que nos envían, que siempre Gallo nos responde con, eh, con mucha amabilidad. Buen día, soy pensionada y lo comparto con mi hijo, que este año cumple 18 años, y el 30% que a él le dan me lo pasan directe, directamente a mí o tengo que hacer algún trámite. Bueno, tiene que hacer un trámite. Uh -huh. eh, esto sucede mmm, cuando fallece, supongamos, un trabajador, tiene su esposa y un hijo, en este caso, sí. eh, al parecer. Bueno, se divide la pensión en las dos personas. Cuando cumple cuando cumple los 18 años de edad, el, el menor pasa el 100% del beneficio a la, a la mujer. Así que trámite tiene que hacer que un se trámite hace en, la ANSES. en la oficina de la ANSES que se llama crecimiento. Perfecto. Vamos al otro mensaje. Eh, se olvidaron de los monotributistas para esta nueva asistencia, no estamos ni cerca de llegar a superar la inflación, creo que nos tendrían que incluir alguna vez, el reclamo de los monotributistas es permanente. Sí, igualmente no, no es que no haya sido, eh, digo no sé cuál será la nueva asistencia, si es lo que se va a lo implementar va a... o lo que se está hablando, todavía no hay ninguna claro. definición de alcance, claro. digamos. La claro. última vez sí si los, si los, eh, si les alcanzó. Claro, sí, los refuerzos los de categoría ah, claro, claro. Claro. Eh, A? Claro, A, B... Baja. Eh, AIB creo que era. AIB a a B, B me parece que a era B, y el resto quedó que yo, fuera. Exactamente, sí, son los sectores, bueno, en teoría que por su facturación tienen menores uh -huh. ingresos, ¿no? Pero. Vamos a ver, pero a bueno, vamos a ver. Exactamente. Esto todavía no está definido. Eh, buen día, por favor, le pueden consultar al director de ANSES cuándo le pagan los aumentos a los retirados de la policía que desde mayo no lo cobran y estamos en un abandono total. Bueno, eh, la verdad es que no sabría cuál ha sido el aumento, el, decía el mensaje, en el mes de mayo. Sí. Bueno, eh, la verdad es que nosotros no tenemos... Digo, esto, esto lo realiza una oficina que se llama de... de eh, bueno, no voy a recordar el nombre, es una oficina que está centralizada, que, hace, que va realizando las actualizaciones de los trámites de los policías, vamos a consultarlo, uh -huh. a ver... A ver que no hay ahí al respecto, no tenía el dato de que estaban actualizados a esa fecha. Bueno, vamos a buscar el dato, eh, querido Augusto, y después lo ponemos en lo vamos a, a comentar, por supuesto. Hola, buen día chicos, consulta, ¿dónde puedo tener asesoramiento en la delegación para saber si todavía tengo que seguir pagando la moratoria y saber si mmm, me vino el aumento? Bueno, es que acá no nos deja el detalle de dónde es, ¿no? Pero es... hay delegaciones... en. En la web de Lances figura figuran ah, la, todas las oficinas que tenemos, difundimos los, los, los operativos, igualmente la, digo, el descuento uh -huh. de la moratoria siempre se han hecho en 60 cuotas, así que tiene que tener en cuenta que desde el primer haber son 5 años uh -huh. 60 cuotas eh, que se le, descuenta, eh, se le descuenta mes a mes. Pero van y cobrando y... al mismo tiempo, ¿no? Claro, por supuesto, claro. sí, lo, lo que se hace es en el mismo bono de sueldo Exacto, tiene descuento el descuento del ítem de la moratoria. Exactamente. Eh, dos mensajitos más, Carlos, agradeciendo su, su gentileza. Quería preguntar, dice, yo estoy desempleado desde abril, hice el trámite de desempleo en junio y tengo fecha ahora en octubre. ¿Me corresponde retroactivo o no? Pregunta Luis. Eh, Él hizo, hizo el, el trámite, trámite del fondo de desempleo. Claro. Bueno, no, eh, no, es, es sin, Pregunta si sin era retroactivo, retroactivo. abril. No, no, no, no, el, no, es desde que se tramita uh -huh. el fondo de desempleo. Son una cantidad de cuotas que en el papel que nosotros le hemos entregado le figura la cantidad de cuotas y le figura la fecha del primer pago. Ese es el primer haber y se va pagando Bien. mes a mes la cantidad de cuotas que le diga el mismo formulario que le hemos entregado. Sin retroactivo. Exacto. Último mensaje que ponemos en pantalla. Yo soy una mujer solo monotributista, no tengo hijos a cargo y no recibo ninguna ayuda del gobierno. Me gustaría saber si puedo acceder al beneficio, ya que mis ingresos son mucho menores a un sueldo mínimo. Gracias. Me meto yo, Carlos, porque esto no tenemos detalle, ¿no? De ese, de ese supuesto esa supuesta ayuda, hasta que no tengamos el detalle, hay que ver qué clase de monotributista este, y a quiénes afectará. Sí. Todavía no hay detalles. No hay ningún tipo de información todavía, así que... No, no. no. Se viene un momento más sí, para eficacia. jubilados en diciembre. Bueno, sí, para jubilados y asignaciones, uh -huh. asignaciones universales, familiares, que están atados también a la ley de movilidad jubilatoria, jubilados, claro. pensionados y asignaciones de ANSES vamos a tener el, el último aumento del año establecido por ley en el mes de diciembre. Hasta tanto, recordemos que tenemos el refuerzo para asignaciones familiares, para los hijos uh -huh. e hijas de trabajadores activos, y el refuerzo de jubilados y jubiladas también hasta el mes de... De, son los meses de septiembre, octubre y noviembre Claro. cuando tengamos el aumento de diciembre se tomará la definición si hay algún refuerzo. Eh, me queda una última pregunta que quiero hacerle Carlos, tiene que ver con lo que, con lo que ha sido este colegio técnico en las heras, que a mí me parece importante reforzar los colegios técnicos, será que yo vengo de un colegio técnico, este, pero me parece muy bueno est esta posibilidad de que los chicos ya salgan casi con un oficio formados a la calle al terminar la escuela técnica justamente Sí, sí, Tano, a partir de un, de un proyecto que es propio de, de ANSES, de un fondo que se ha creado eh, se implementó el primer programa uh -huh. o el primer proyecto, perdón, en el país que se implementó en nuestra provincia en el departamento de las Heras eh, es muy importante porque la, la articulación de tres escuelas técnicas la escuela eh, Manzotti eh, la escuela Gorgi General San Martín eh, son estudiantes eh, beneficiarios y beneficiarias en su ma gran mayoría al progresar, por eso están incorporados al programa, que participan de este proyecto. Y que, bueno, una escuela de, electromecánica, eh, de electrónica, perdón otra escuela de hidráulica y una de maestro uh -huh. mayor de obra que van a construir en la escuela Manzotti, los estudiantes, eh, un espacio recreativo, conjunto, con un jardín seco, eh, con un espacio recreativo que les va a servir en varios sentidos, ¿no? Primero un espacio abierto a la comunidad, pero por otro lado, la importancia este que decías vos, Tano, de las escuelas técnicas, pero al mismo tiempo hay una dificultad en eso, como sucede, y creo que nos ha sucedido a muchos y muchas, que terminamos de estudiar y lo primero que nos piden es la experiencia laboral claro, y es claro. el primer empleo. Bueno... Lo importante también es que todos los alumnos que participen de sexto año, en las uh -huh. tres escuelas que participen de, de este proyecto, se les va a entregar el certificado de, de, de primer empleo, digamos, uh -huh. ¿no? Y esto va a permitir, bueno, que tengan ya la primera experiencia laboral porque ya va a ser la construcción eh, de un... Eh, de arriba por aspersión le van a poner para el cuidado del agua y va a per permitir generar este espacio recreativo. Entonces ya no es solo la teoría, Digamos, sino, la no, sino tan, ya ir a la práctica, a la construcción es un cerco, un cierre, espacio recreativo, como te decía, un jardín seco y al riego para aspersión que va a permitirlo gracias a la articulación de los conocimientos de esas tres escuelas, decíamos electrónica, eh, maestros mayores de obra eh, e hidráulica.